Hola, bienvenidos a la Universidad Continental. Soy el director de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería de Minas de la Facultad de Ingeniería. Mi nombre es Luis Rubén Carrasco Contreras, mi correo es lcarrasco.edu.p, mis celulares, en los cuales ustedes se pueden comunicar conmigo, así también como es el WhatsApp, son el 964 40 -05 84 y el 9024 358 29 Mi horario de atención es de lunes a viernes de 8 a 10 y en las tardes de 4 de la tarde a 6 de la tarde. Yo los atiendo en el pabellón administrativo en el tercer piso. Bienvenidos, entonces siempre estoy al servicio de ustedes.